<risa> bueno, eh, bien. En este momento, señores, le presentamos a Carolina Medina. Que es el momento para presentar su tema. Vamos a ver. Bien, adelante. Bien, muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Mire, eh, esta situación que escuchábamos hace unos minutos y que a modo de entrevista pues solo podemos hacer las preguntas pertinentes y que creo que merece pues darle la importancia y la profundidad que requiere el tema. Debemos de recordar que hace alrededor de 15 días nosotros recibíamos, si se quiere, básicamente la misma información del señor Eufemio Vargas. Eh, todos conocemos el rol de don Eufemio acá en San Francisco de Macorís y su vinculación al comercio donde en esos momentos, hace casi dos semanas, Eufemio nos informaba de la situación que había en San Francisco de Macorís, de que los choferes no quieren eh, venir acá a la ciudad a traer las mercancías. O sea, la cadena de distribución en estos momentos está rota en la ciudad de San Francisco de Macorís. Escuchamos ahora en la mañana del día de hoy a Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes acá. Darnos de manera muy puntual cuál es la situación y lo grave que desde mi punto entiendo qué que es esto. Podría salirse de control, muchachos, amigos televidentes. Entendemos que eh, las empresas no han actuado responsablemente eh, ante esta situación. Si bien es cierto que es una situación delicada, de que hay un asunto de pandemia que no es exclusivo de San Francisco de Macorís. No solo en San Francisco de Macorís hay covid el coronavirus no anda en el aire entonces han debido de tomar las medidas necesarias con su personal porque el hecho de que un camión con mercancía llegue acá si se usan las medidas de rigor el, pro, el protocolo a utilizar no quiero decir que los muchachos se van a, a contaminar porque nosotros estamos en San Francisco y salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Eh, las diligencias que son propiamente obligatorias como establece el protocolo y no estamos contagiados por el hecho de salir que vamos a salir del frente de nuestra casa. Entonces la imagen que se vendió y lo que sucedió en San Francisco de Macorís afectó muchísimo. Como bien dice Alexander, hay situaciones más graves en otras ciudades con el tema del contagio y la propagación del virus. O sea, no es que San Francisco es el, el coronavirus, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta imagen de, creo que debe de alguna manera irse cambiando. O sea, en San Francisco de Macorís la gente no anda cayéndose en las calles. San Francisco de Macorís no es el coronavirus. Y ahí vemos el efecto negativo que nosotros sabemos que tiene nuestra ciudad ante otras ciudades, con eh, el asunto de este contagio eh, gravísimo que teníamos en principio y que de alguna forma ha ido disminuyendo. Entonces, dicho esto, eh, planteada la situación que tenemos con el COVID en, en la provincia, o sea, hay una situación de demanda y de suplir alimentos a un pueblo, a una ciudad. No es permitible que las cadenas que suministran, que producen alimentos se nieguen a traer estos productos a San Francisco de Macorís esto podría traer una, situ una situación de inestabilidad a nivel de consumo, señores la gente se puede alocar y pensar que no va a haber comida en nuestro pueblo y salir a llevarse lo poco que queda, como vimos en principio que estaban acelerados, comprándose y llevándose todos los papeles de baños de los supermercados o sea, esto puede salirse de control en un momento determinado si se continúa eh, teniendo la información de que no se quiere suplir a San Francisco de Macorís con los alimentos de la canasta básica y que nuestros comerciantes tengan que salir fuera de la ciudad a buscar con limitaciones con limitaciones de horarios, de personal de vehículos para ir a otros pueblos a buscar productos para traerlos a nuestra ciudad teniendo en cuenta en cuenta también que esto eleva el costo ...del producto al consumidor final el producto a quienes vamos y lo compramos al supermercado eh, Fulvio, quieres decir algo me parece está en entonces o sea, otra de las cosas que nosotros debemos ante esto es poner sobre la mesa el rol de las autoridades Alexandra decía: Bueno, nosotros hemos hablado con ProConsumidor al respecto, eh, y solicitando a este señor, eh, eh, de, me parece que a mí hasta Montas, a, a, a, a Montas, donde decía: Están en Monte su teléfono, muchachos. A, a Montalvo, sea, Montalvo, Montalvo, a Montalvo. Donde le planteaba sí. la situación, aún no han tenido respuesta. Si no hay una respuesta del comercio a nivel nacional de estos productores. ...de quienes se suplen los supermercados... ...el gobierno debe de intervenir... ...porque no se puede dejar a una ciudad... ...sin sus alimentos... ...que los supermercados... ...y los almacenes y los colmados... ...no tengan la mercancía... ...para poder venderle a los clientes... ...ha sido una irresponsabilidad... ...de las empresas... ...el hecho de que esto esté pasando en este momento... ...otra de las cosas que nosotros... ...debemos de tener acá en cuenta... ...es el elevado precio... ...y cómo impacta esto al bolsillo de cada uno de nosotros... ...las cosas están más caras en los supermercados... ...no hay una etiqueta de precio... ...se la han quitado a todos... ...usted compra con cinco o seis mil pesos... ...tres funditas... ...porque los precios están disparados... ...ahí se supone que debiera de intervenir Pro Consumidor también... Ya lo hemos escuchado al menos en San Francisco de Macorís... ...una sola intervención... De centros, farmacias y personas que aprovechan estos momentos, que tienen en almacén esas mercancías y que no ha incidido la situación del momento en que los precios se eleven. Hay que ser muy cuidadoso con esto, con las empresas que aprovechan situaciones determinadas para elevar sus precios y beneficiarse a costa del pueblo de manera abusiva. Otra de las cosas que nosotros debemos de plantear acá es la capacidad de almacenamiento en estos momentos en los supermercados, almacenes y colmados. Dice Alexander que un 10% es alrededor de la capacidad de almacenamiento de los supermercados. O sea, esto te dice, como yo le preguntaba, de no resolverse la situación y tener respuesta del comercio. Y que, que el gobierno intervenga de no obtemperar y llegar a acuerdos donde pueda llegar y de una manera más factible para ambas partes, y distribuidores, quienes reciben la, la, los supermercados y almacenes acá. O ¿Sabes? De no llegar a un acuerdo, esto puede llevar a un asunto de escasez muy delicado en nuestra ciudad. Otra de las cosas que debemos de, de decir y resaltar aquí. Eso es muy cierto lo que dice Alexandra, o sea, los supermercados no tienen todo lo que tú andas buscando en una lista normal de compras. Hay desabastecimiento, hay productos que no están. La cantidad de demanda que hay en estos momentos por los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la compra y consumo, no da con la capacidad de producción de las empresas distribuidoras y productoras de productos de, de la canasta básica. Estamos hablando de un horario restringido, donde la producción ha disminuido de manera importante. Estamos hablando de que la gente está consumiendo muchísimo más porque está en sus hogares. Estamos hablando de que es un asunto de pánico, como vimos. Que la gente pensaba que podía pasar lo que posiblemente se den unos días de no resolverse esta situación. Nosotros esperamos que ya para hoy es lunes, que para mediados de esta semana podamos escuchar eh, respuestas satisfactorias en relación a esta situación tan delicada. La gente puede estar en su casa, puede hacer cuarentena, pero sin comida, como lo hemos venido planteando, ya sea que usted pueda comprarla o que no pueda, usted se sale de control. O sea, nadie está en una casa sin comida, independientemente del nivel social y de las condiciones económicas. Entonces, ante todo esto, Esperar que tanto el comercio, las empresas productoras, el gobierno, de alguna forma puedan mediar y resolver esta situación de escasez que estamos eh, viviendo y que podría, pues, eh, de alguna manera agravar en los próximos días. El consumo es elevadísimo en estos momentos en los supermercados. Las grandes filas, eh, increíble. Entonces, vamos a estar bien pendientes con esta situación. Quería puntualizar estos aspectos. Eh, que me preocupa muchísimo escuchar desde hace ya varios días, semanas, eh, nosotros mirando, mirando de manera tranquila, porque todavía la situación estábamos a decir, en control, pero estamos tranquilos mirando lo que está pasando y esto podría de alguna forma salirse. Dicho esto, eh, en unos minutitos que me queden, pues quiero eh, citar nuevamente esta situación que pasó en el día de ayer. Bueno, eh, no, ¿se, ¿se nos terminó el tiempo? En, no, no, no, creo que todavía okay. te queda algo. Ah, bien. Entonces, eh, ¿tú quieres decir algo, amado? No, no, ter, ter, termina, termina, termina, de termina. De ok, en relación a lo del día acontecido en la, en la noche, en el día de ayer, decía yo conversaba con alguien, o sea, eso que sucedió es un acto criminal. Es un atentado contra la salud pública de una nación. Es un atentado contra cada uno de los ciudadanos que de manera responsable estamos en nuestros hogares cumpliendo con el aislamiento social. No estamos saliendo a trabajar. No estamos produciendo. Tenemos miles y miles de profesionales, médicos, enfermeras, Policías, bomberos, un gasto enorme, terrible, un estado de excepción donde el gobierno puede hacer lo que quiera hacer, en sencillas palabras. Es un estado de emergencia. Para tomar esas medidas que van eh, de la mano para contrarrestar la situación que tenemos con el COVID. Entonces, ver iniciativas de esta índole que cuenta o que contó con el apoyo de las autoridades de Puerto Plata, porque de manera irresponsable hoy todos se desligan. Y fue el alcalde, que ahí andan fotos donde él se ve en el grupo y el tumulto de gente, ahí estaba el 911, ahí estaba la Policía Nacional, o sea, las autoridades puertoplatenses estaban con el peregrino. En esa caravana o caminata, Alocada de un grupo de gentes creyendo que un supuesto señor llamado el peregrino avisaba que hoy terminado el coronavirus entonces nosotros vamos a sintonizar al ministro de salud a las 10 de la mañana para que él informe que sí que el coronavirus se terminó en República Dominicana porque el peregrino lo dice o sea ¿dónde puede caber este tipo de cosas pero no hay nada que pueda caber en la cabeza de un ser humano pero que quepa en todas las autoridades de un pueblo sin la intervención de las mismas. O sea, no es posible que en momentos tan delicados de salud, de contagio, de propagación, esto vuelva a pasar, ni de forma mínima. Creo que este es el momento que desde el gobierno debería de decir, ok, ahora que nosotros vamos a restringir las medidas, vamos a tomar acciones drásticas y nos parece tan increíble ver que el gobierno felicita lo vemos en las publicaciones y videos oficiales que hacen felicitando al pueblo por el cumplimiento de las normas y el distanciamiento social cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario nosotros anduvimos ayer por diferentes barrios de San Francisco de Macorís haciendo un trabajo y la gente en los barrios, señores, está como que el coronavirus no existe. Los vecinos están sentados en los frentes, bebiendo cervezas, los niños en las calles, el mercado que da vergüenza. San Francisco de Macorís no le queda muy lejos a nivel de autoridad a Puerto Plata. No le queda muy lejos. ¿Cómo está este mercado, los productos en las calles, un tumulto de un grupo de gente? Señores, eso da vergüenza. O sea, nosotros no estamos cumpliendo con ningún aislamiento social. La cuarentena es para unos cuantos. Para unos cuantos de, no voy a decir la palabra, que estamos sacrificándonos mientras la otra parte de la población sigue como si nada, que es la mayoría. Y el gobierno te dice que sí que se está cumpliendo con el ayuntamiento. ¿Qué va a pasar con el mercado municipal? Que ahora está en el parque Olegario Tenares. Y desde acá le hacemos el, llama, el llamado al alcalde entrantes, al señor Siquio NG de la Rosa. Don Siquio, usted inmediatamente se inició las labores de limpieza, desinfección el fin de semana. Así nosotros le pedimos que resuelva algo en el mercado municipal que ahora está en la Olegario Tenares. Es en el piso que está la mercancía, en la calle, en la calle ahí bajando, trae las aceras. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Muchísimas gracias. Bien, eh, gracias a Carolina Medina. Bueno, eh, la mercancía en el mercado todo el tiempo han estado en el suelo. Eh, eso no es raro lo, lo, lo difícil es que esté en este tiempo cuando se sabe que eh, el virus podría eh, andar verdad en el suelo producto de que aquel que estornuda eh, la gente que habla eh, si lo tiene pues se para el piso que va pero bueno todo el tiempo lo ha estado qué que debiera de, de, debiera de hacer el ayuntamiento retomar el tema del mercado eh, ver si hay la posibilidad de establecer un horario un horario corto pero también puede ser que se establezca un método en los cuales un tipo de comerciante vaya un día y otro, de, y otro tipo de comerciante vaya otro día eso va a reducir la cantidad de gente porque por ejemplo eh eh, vamos a ver frutas y verduras los lunes. Para poner un ejemplo, víveres los, eh, los martes, eh, víveres y otros rubros, ¿no? eh, carnes los miércoles, y así sucesivamente muy probable que la gente pueda abastecerse de lo que necesita, pero sin la necesidad de que haya un cúmulo de personas. Eh, porque en definitiva nosotros... Eh, tenemos obligatoriamente que ver la situación de, de esta pandemia como algo con lo que hay que hay que aprender a convivir y el gobierno acaba de, de, de abrir de manera digamos un tanto mínimo el servicio a partir de, de, de este día los, eh, las empresas las instituciones perdón las instituciones eh, públicas centralizadas y o descentralizadas del estado podrán comenzar a dar servicio con una restricción de personal, una restricción de funcionarios, etcétera, Con la finalidad de que el Estado siga desarrollando la labor que, que desarrolla. Y definitivamente no es fácil que un país se cierre por dos meses, tres meses, es difícil. Sobre todo mire lo que está pasando en términos económicos, mire lo que está pasando en términos de servicios. Eh, la gente llega a un momento en que se va a desesperar y va a salir todo el mundo a la calle y entonces sin control, entonces va a ser quizá más difícil, va a ser peor. Yo lo que pienso es que eh, el, lo del mercado, así como lo de otras actividades, se puede hacer control de manera paulatina, eh, poco a poco y con control. Si controlamos eso, yo pienso que no hay mayores complicaciones. Siempre va a haber la posibilidad con, de una u otra forma, siempre va a haber la posibilidad de un contagio, porque el virus es altamente contagioso, pero eh, se puede controlar. Por lo tanto, yo pienso que debemos de ver la vida con COVID-19.